Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser una pequeña reflexión sobre son o no son conversadores los alemanes. Los que... Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida, mi nombre es Daria, aquí el enfoque es el aprendizaje del alemán paso a paso y aprovechar este proceso al máximo. Si no te has suscrito todavía al canal suscríbete y haz un clic en la campanita para que te llegue el aviso de cuándo salen los nuevos videos. Este video de hoy va a ser un poquito distinto porque va a ser una pequeña reflexión y como son las reflexiones no hay ni bien ni mal, no hay correcto ni incorrecto simplemente quiero ampliar un poquito la mente o quiero generar la siguiente pregunta el alemán en promedio es o no es una persona que es conversador, que conversa mucho, que le gusta conversar ¿y por qué surge esta pregunta? bueno, he vivido muchos años en sudamérica y la forma de socializar, la forma de conversarles de las personas es bastante diferente a la vida alemana. Y a, al volver a Alemania y ver nuevamente mi gente, mi cultura, cómo, cómo, se, cómo se vive la vida cotidiana, cómo son los encuentros en la calle, cómo es una salida de hacer las compras cuando uno se topa con personas desconocidas. Surgió la pregunta de analizar un poquito o, o revisar un poquito cómo es esa forma de ser del alemán. Tiene una forma de ser, es muy diferente en eso. Lo que he observado, lo que he observado también al tener un poquito la comparación entre cómo funciona Sudamérica, España, cómo funciona Alemania, es decir, si sí, efectivamente la forma de conversar del alemán es diferente, es diferente. No es que sea una persona de por sí no le gusta conversar o, o, o esté cerrado a la conversación o diga yo no quiero conversar porque obviamente es una persona como todas las otras personas que nos gusta conversar, que nos gusta compartir, que nos gusta socializar con otras personas, lo que sí sucede con el alemán que hay contextos para el, para la conversación. Y sobre todo si se trata de una situación desconocida o si se trata de una persona desconocida, la conversación así de ligera como se da en Sudamérica no se da tan fácil. No se da tan fácil, ¿pero por qué? Porque no Está establecido en la cultura entrar en conversación sobre temáticas superficiales o entrar en conversación no le nace tan natural realizar preguntas. Y... Pero esto tiene una razón. La razón, que es una gran diferencia cultural, entre, básicamente entre Sudamérica y entre Alemania, es que el alemán tiene mucho respeto por el espacio personal de cada persona, incluyendo el espacio personal suyo y cómo respeta tanto el espacio personal de otra persona hacerle preguntas sobre todo hacerle preguntas personales como ¿qué haces tú? y ¿de dónde eres? ¿Y, y, y, y ¿qué haces acá? y ¿cómo es tu vida? y blah, ¿qué haces en tu día a día? todo ese tipo de preguntas Obviamente también las realiza, pero las realiza con personas que ya conocen un poco No las realiza con una persona que conoce recién, que ha visto una vez Todo tiene un procedimiento un poquito más largo porque no quiere realizar ese tipo de preguntas para otra persona Porque siente que le va a invadir el espacio personal Siente que la otra persona se puede sentir ofendida al hacerle preguntas como ¿Y cuántos años tienes? ¿Y tienes hijos? ¿Y qué haces este en tu tiempo libre? y le puede generar algún conflicto a una persona ahora, en un contexto donde ya uno se ha visto varias veces ya se abre un poquito más la conversación, ya se hacen más preguntas pero sí, es un proceso paso a paso a paso que en comparación con Sudamérica, donde una persona puede entrar a, a preguntar ¿cómo estás? y ¿qué haces? y, y todo eso dentro de 10 minutos con la persona que te está atendiendo cuando estás comprando en el supermercado y uno empieza a contarles su vida ese tipo de, de, de comunicación no se genera así, así de fácil se puede generar sí con personas que han viajado más tienen una personalidad más abierta pero el alemán promedio no le nace automáticamente o no le nace natural hacer preguntas al otro, querer entrar en conversación, pero ojo, no significa que no le interesa hacer ese tipo de preguntas, que no le interesa saber quién es la otra persona, que no quiere tener una conversación. Sí, todos estos deseos de compartir y de socializar también están, solamente el plano que se arma es un poquito más conectado con ciertos miedos, con cierta timidez, con cierto formato cultural de, no generar, de que no se generan esos tipos de preguntas sobre todo al inicio cuando uno ve a una persona por primera vez y por lo tanto cuesta un poquito más ¿no? entrar en conversación con un alemán y, ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? Bueno, estoy haciendo esta reflexión porque creo que es una información muy valiosa por un lado cuando uno aprende el idioma alemán también saber cómo información valiosa de la cultura y el idioma es cultura, la comunicación es cultura por lo tanto es importante saber cómo uno se acerca a una persona cómo se genera una conversación y por otro lado es para todas las personas que se proyectan, que están planificando a viajar a establecerse en Alemania, a trabajar en Alemania a hacer su vida en Alemania para no generar ciertas expectativas para no venir con el pensamiento de que va a ser igual que en mi país el formato de acercarse o el formato de conversar porque es muy diferente acá y en realidad también lo quiero compartir para, para no llevarse ninguna, ninguna decepción o ningún, o ningún mal momento porque en realidad el, no hay que perder de vista que esa forma de comunicarse no es de, mal, no es de mala persona, no es, no es de, de, de intención hay que pensar siempre, hay que considerar siempre que la persona por el otro lado quizás no sabe cómo es otro lado o no, no no ha tenido la situación de ver que se puede realizar de otra forma está con su... con su caja, podemos decir, con su caja cultural está sentado dentro de su caja cultural que les marca esta es la forma como se lleva una conversación esta es la forma como uno se acerca y esta caja cultural es muy, diferente, es muy diferente en Alemania, así como la es en Sudamérica también, donde es apropiado hacer preguntas y se puede hacer. Y aunque eso es muy personal, no es mal visto realizar un, una conversación así con una persona desconocida. Entonces los parámetros, los parámetros son diferentes. Eso es realidad lo que yo quería Hacer con estas reflexiones, contarles un poco desde mi punto de vista que yo soy una alemana, viviendo en Alemania, que yo he vivido mucho tiempo en Sudamérica. Tengo la suerte o tuve la suerte de poder estar en ambos lados para también hacer una comparación y decir, ninguna de ellos está equivocado o nadie lo está haciendo bien ni mal. Es que simplemente las formas de pensar, las formas de acercarse son diferentes y lo que les pasa a una persona también es diferente. Bueno, esto en realidad, fue mi pequeña reflexión o una invitación a reflexionar. Espero que sea útil esa reflexión. Espero que sirva sea de, de, de utilidad en tu proceso de aprendizaje. Por un lado, para ir aprendiendo un poquito algunos detalles importantes de la cultura alemana. Y por otro lado, si te proyectas para vivir en Alemania, a trabajar y a prepararte mentalmente para ese cambio, espero que sea útil esa información para enfrentar cualquier situación de conversación que esto sirva de apertura de mente de, de reflexionar, de pensar un poquito y considerar que, que las, las formas de conversar son diferentes y nada es ni bueno ni malo. Si tú has vivido alguna experiencia de ese tipo me, me interesaría mucho leer de esas experiencias porque también las experiencias son diferentes según la percepción de uno entonces obviamente existen diferentes perspectivas y diferentes opiniones al respecto, así que me alegraría escuchar algunos puntos de vista. Esto es el fin de este video reflexivo, un video aportando al, al crecer en entendimiento, al crecer con el conocimiento cultural. Me alegro vernos en el siguiente video. ¡Suscríbete smart.